Bueno, la idea es que eh, los espectadores se puedan encontrar con trabajos que planteen la cerámica desde un punto de vista de, digamos, una posibilidad de encontrar el doble de algo, ¿ya? Como buscar como la posibilidad no solo como técnica donde, digamos, se pueden encontrar como similitudes eh, en algunos casos como muy cercanas a la realidad. Es un puente el, el hecho de que se parezcan al, al real cada una de las piezas, pero lo más importante es lo que plantean detrás, como eh, cómo se pueden tramar distintas visiones a través de un tema en común, ya que en este caso sería eh, la posibilidad de encontrar el doble. A mí me gusta mucho la manualidad, o sea, como usar el material y tocarlo y hacer cosas donde y esto lo puedo encontrar en la cerámica, que donde puedo hacer objetos como con mis manos y que después que con una forma muy con un acabado muy lindo. Es un mundo nuevo con muchas opciones y muchas finalidades, como que uno nunca termina de aprender. Son tantas técnicas y tantos métodos que hay mucho estudio por detrás. El trabajo que estoy haciendo yo ahora eh, empieza desde los tubérculos y quiero hacer como una relación entre la, la tierra, o sea, como de, entre la cerámica, el material cerámico que viene desde la arcilla y lo que puede ser como el, el símbolo del tubérculo, que es como un, un, un fruto que viene desde la tierra y se nutre de ella. Entonces, como que estoy haciendo como pensamiento del material, como de cómo sacar esto de cerámico y volverlo como algo como como un objeto a que lo que era un fruto que venía de la tierra. Mi trabajo consta como de moldes, de piezas de dulces, eh, que estoy haciendo Oreos, Tic Tac y muchos otros dulces, como galletas Nick. La cosa del en enfoque original era primero trabajar desde el punto de vista de la comida, debido a que fue pensado como una serie, eh, por eso son solamente dulces, eh, pero el enfoque después fue moviéndose en el fondo para una especie de sátira hacia lo que vendrían a ser las costumbres de lo que sería como la hora de tomar el té. Es por eso que, por ejemplo, mi montaje cuenta, cuenta con, con elementos que compré, por ejemplo, como de vajilla tradicional, muy refinada, que se supone que no están hechas para un material tan, no sé, banal como lo sería un dulce. Y por eso se llega a una sátira que sería lo que estoy logrando. En el taller de Central se van a presentar un trabajo que se hace a través de de molde, ¿sí? que en el fondo es como una especie de, de caja musical, con ciertas como guiños también como al, al, a la anatomía, a la danza, eh, también como a lo ominoso que puede resultar eh, la descontextualización de un objeto como tan, tan común, digamos, en, en nuestras casas. Por otro lado, en el caso de los alumnos del taller de lenguaje visual, ellos trabajan con distintas técnicas de superficie. Eh, todas estas técnicas son eh, hechas en, bajo, en baja temperatura, ¿sí? eh, que oscila entre 1000 grados y 1060 grados. ¿sí? Y otras técnicas que son a menor temperatura, como los lustres y la sobrecubierta, que está a 750-800 grados, más o menos. ¿Las expectativas de exponer el congreso? Bueno. Es una posibilidad de exponer a frente de mucha más gente como eh, quien le interese el tema, que se acerque como a estas exposiciones y, y lograr exponer en más, en más lugares. Me interesa como que podemos lograr como llegar a este espacio y dar lo mejor de nosotros. Eh, este taller como al ser muy específico, en este caso cerámica, eh, se busca también mostrar como eh, distintas eh, planteamientos digamos, de lo habitual que se entiende como por cerámica, ¿ya? dándole como una especie de giro para, para que también eh, la gente se familiarice con, con el lenguaje de la cerámica. A pesar de que uno ve, claro, piezas de repente que son muy pequeñas, implican una gran laboriosidad. ¿ya? Eso implica que también hay un gran compromiso digamos, e, e involucramiento digamos, con, el, con el trabajo. Este, este arduo trabajo ha permitido también que ellos vayan eh, teniendo una, un gran proceso reflexivo ¿ya? O sea, de alguna manera esta técnica que, de las que ya les mencioné eh, van en función también de ir acompañándolas con un continuo, una continua reflexión de parte de los estudiantes y eso hace también que estos, estos trabajos eh, tengan como una, digamos, una elaboración de casi todo un semestre